Ahora nos llegamos a la, nuestra última sesión. Y nos toca todavía algunas paramitas. Generosidad, ética, tolerancia o paciencia, esfuerzo gozoso o entusiasmo persistente. ¿No? Concentración y sabiduría. Y cuando estamos pensando así de vasto. De cuidar a todos los seres. Cuidando el medio ambiente. ¿no? Transformando el consumismo en la sociedad. Para sanar la relación con las cosas. Cuidando a todos los animales. Y todos los seres humanos. Para que todo esto se transforma en una interdependencia completamente bondadosa, donde ya resolvemos las causas de sufrimiento y llegamos todos a ser felices, es un proyecto de enormemente largo alcance. Y por lo tanto necesitamos mantener nuestra compasión y nuestro compromiso a muy, muy, muy largo alcance, muy largo tiempo. ¿No? Y por lo tanto, el entusiasmo persistente, esfuerzo gozoso, no esfuerzo que resistimos o que tiene este aspecto de deber o culpa si no lo hago o, no una lista de pendientes que necesito cruzar todas para llegar a descansar, sino con, que nos refrescamos con el entusiasmo. ¿no? Y para ponernos en una base donde sí el entusiasmo va a ser persistente y el, el esfuerzo va a ser gozoso, necesitamos una compasión sustentable. Sustentable. Sustentable. ¿No? ¿Cómo lo mantenemos a muy largo plazo? ¿No? Concentración. Todo lo que estamos diciendo de necesitamos ser consciente. Y el poder de simplemente estar atentos, atentos a lo que está sucediendo. La, la contribución enorme de estar cultivando mejor concentración y estar más alertas. ¿no? La plena atención es una herramienta enormemente útil. ¿no? En el día a día Además de para estar profundizando los logros, la sabiduría que tenemos, la compasión que tenemos. Más nos logramos mantenernos enfocados o más logramos mantenernos en un estado compasivo, no permitiendo que la atención se desvíe, más profundizamos estas cualidades. ¿Mm? Y la última paramita, sabiduría. Específicamente la sabiduría que entiende que todo esto viene de un mal entendimiento de qué somos, un malentendido de cómo existe este yo ¿No? y la sabiduría en que entendemos la interdependencia radical en que no me puedo separar de otros ni ni ...existencialmente... ...ni ontológicamente... ...ni psicológicamente... ...ni físicamente... ¿no? ...en todos sentidos... ¿no? ...que existemos... ...en intercambio... ¿no? ...esta sabiduría... ...sostiene la compasión... ...porque sentimos... ...que mi felicidad es... ...la felicidad de los demás... Esto es lo que sostiene mi felicidad. ¿no? Y mis sufrimientos y los sufrimientos de los demás, si presto atención, ¿no? precisamente si presto atención, ¿no? puedo notar que pesan igual. ¿no? Y como hemos tocado varias veces, la motivación hace toda la diferencia. Si la motivación no es sinceramente compasiva, nos agotamos fácilmente. Si es aversión para los malhechores, uno se agota con esto, se cansa. ¿No? Estas emociones inestables como agresión y rabia y aversión son agotadoras. Mientras las emociones estables de compasión Compasión y amor nos refrescan la energía. Y por lo tanto en sí compasión es sustentable. Nada más necesitamos ir limpiando esta motivación compasiva. ¿No? La, el asunto de la motivación. En la psicología budista o en el, los estudios de los factores mentales se identifica dos tipos de motivación. No ponen los nombres motivación e intención, pero a lo mejor sería interesante hacerlo. Y en esta presentación motivación es lo que a largo plazo nos pone en movimiento. Tenemos una motivación compasiva para hacer, no formar parte de tal y tal causa. La motivación al principio puede ser muy bondadosa, pero cuando llegamos al momento de actuar, lo que puede estar surgiendo, lo que puede estar dándonos este empuje final puede ser distinto. ¿No? Podemos es tener una práctica de meditación, porque entendemos muy bien ¿no? que sin meditar no voy a poder de verdad dar las condiciones mejores para el cultivo de las cualidades que tengo. Y podemos tener muchas, muchas motivaciones positivas para nuestra sesión de meditación. Y decidimos a las 7 de la mañana todos los días me pongo a meditar. Pero en el momento puede ser que ah, no lo tengo que hacer porque no es el, no el compromiso que hice y... Yo prefería hacer otra cosa o dormir otra hora y ya, ahora lo tengo que hacer porque si no lo hago voy a ser persona mala y se convierte en otro pendiente que necesitamos cruzar. Y ya no tenemos la misma motivación. ¿Mm? Y por lo tanto aunque a largo plazo la motivación a veces sí es muy altruista, si no vamos de momento en momento, de día a día, refrescando la motivación o la intención, no, de esta manera la compasión no se diluye, ¿no? y por lo tanto no es tan gozoso. ¿no? para que sea sustenta sustentable, ¿cómo era? Sustentable, sustentable, sí. Para que sea sustentable, ¿no? la motivación a largo plazo es este gozo y lo refrescamos. ¿no? Lo refrescamos. ¿No? Y por esto necesitamos estar muy metida en esta atmósfera interna altruista, sincera, despierta. ¿No? Y por esto todos los aspectos de la vida, la práctica formal, la práctica informal, todo se, se va reforzando de mantenernos muy claro en lo que estamos haciendo. ¿No? Así que trabajando con estas, las dos motivaciones, ¿no? Hace muy sustenta, sustentable la compasión, ¿no? Y hay muchos como consejos, ¿no? Trucos que hacemos para, ¿no? Refrescar esto. Uno es los beneficios. Mantener muy presente los beneficios de la compasión. que recibimos? De ser compasivos. ¿no? ¿Qué sucede en la mente cuando somos compasivos? ¿Qué cambia? ¿Cuál es la diferencia entre cuando tenemos el corazón muy cerrado y la tenemos muy abierto? No, ni necesitamos largos procesos de análisis. ¿no? Simplemente pensar en esto. Ok, por supuesto, déjame abrirme. Y a veces, sí, necesitamos estar armados con largos procesos de análisis porque no va a surgir tan fácil. ¿No? Y la lógica y el razonamiento es un aliado muy, muy poderoso en este proceso. Que cuando no te surge tan fácil, es tan espontáneamente, has estudiado, tienes en la mente listas de razones. ¿No? Y por lo tanto, antes de ir en, en retiros de meditación, de Lambrim, por ejemplo, tenemos estas listas larguísimas ¿no? de razonamientos para no ¿por qué? ¿No? Y los, nosotros, los monásticos especialmente, los memorizamos, estas largas listas, que a veces nada más son dos palabras para acordarnos distintos asuntos. Y cuando no surge emocionalmente, lo podemos hacer surgir Usando el intelecto que tenemos. ¿No? Tenemos la lista de cosas que define una preciada vida humana. Si tú en ese momento no sientes que tu vida es tan preciada, entonces repasas la lista. ¿No? Y si no te sientes tan compasivo en este momento, acuérdate los beneficios ¿no? que, que conlleva compasión. ¿No? y por lo tanto el estudio es muy, muy, muy poderoso. ¿No? Aún si podemos pensar, esto es intelectual, no. Usamos nuestro intelecto para abrir el corazón, para profundizar todo lo que tenemos. ¿No? Otro truco que podemos hacer para que la compasión sea más sustentable es si notamos que sentimos agobiados con el sufrimiento, ¿no? que como no podemos mirar más dolor ¿no? y esto es muy común, gente que está seriamente trabajando para eliminar sufrimiento de otros se, se cansan. ¿Qué hacer en estos momentos? asegurarte que no estás enfocando en el sufrimiento en sí, sino estás enfocando en la persona, ¿no? no estás repasando todos los las heridas y todo el malo que pasó a ¿no? una persona o un animal, sino piensas en ¿no? la bondad de la que conectando con la persona. ¿No? Y esto también hace que fluyan las acciones que hacemos para beneficiar. ¿No? y Un ejemplo que, que Susana de Alkarmapa ha dado que, que para mí ha servido mucho es que cuando algo que tú valorizas mucho cae en el fuego, no, tú, no te quedas pensando en el dolor y cuán caliente es y, y, y cómo esto se está quemando, sino pensando en esta cosa, lo buscas maneras de sacar. ¿no? Y no hay esta agonía, ¿no? de ah tan cuán terrible, bla, bla, bla, sino espontáneamente queremos actuar para proteger lo que queremos. Así que la, el cultivo de una sensación de cercanía, y un amor auténtico que para las personas que estamos tratando de proteger y cuidar es otro aliado crucial. ¿no? Que nada más no, no queremos... Que lo que sentimos es amor por la persona que sufre. ¿no? Y cambiando el enfoque, la quitamos el sufrimiento, pero no quedamos obsesivamente pensando en el sufrimiento. Esto puede ayudar en refrescar el entusiasmo de actuar. ¿no? Y cuando estamos tratando de basar todas nuestras relaciones y todas nuestras acciones en compasión, ¿no? estamos generando o basándonos en una aspiración que siempre es un poquito más allá... de lo que en este momento somos capaces de hacer. Pero la aspiración es de seguir abriendo. ¿no? Y Por lo tanto, el enfoque es menos en los efectos de nuestras acciones y más en la fuente. ¿no? En el sentido de que cuando nosotros actuamos con estas aspiraciones bondadosas, bondadosas, bondadosas, cuando esto es donde nos estamos basando, todo lo que estamos haciendo es valioso. Estamos convirtiendo nuestras vidas en algo muy significativo. ¿No? Simplemente guardar esta aspiración de ser de beneficio aun si en este momento no somos capaces de hacerlo, mantener la aspiración. ¿No? Como cuidar un fuego con mucho viento. Lo cuidamos. ¿No? Para cuando las condiciones surgen que sí lo podemos hacer no resplandecer. ¿Es palabra? Okay. Porque resplandeciente. Pero resplandece. Mm. ¿No? Y por lo tanto, ¿no? tener una confianza ¿no? y una claridad de lo que, lo que es que hace significativa tu vida. ¿Qué es? ¿No? Y esto no es algo que ¿no? yo les puedo decir. Obviamente, es algo que todos nosotros necesitamos encontrar. ¿No? No lo vamos a encontrar si no lo buscamos. ¿No? Pero la búsqueda no tiene que ser muy larga. ¿No? <risa> ¿No? ¿Qué es que hace rico, ricas las relaciones? ¿Qué cualidad? ¿No? Y cuando pensamos que yo soy una persona, una persona, y los seres son incontables, los animales incontables, los humanos, billones y billones, solo la gente en esta ciudad, mucho más que yo, Y si en vez de estar buscando mis intereses y bienestar, me puedo dedicar a los de muchas personas, ya el valor de la vida va multiplicándose exponencialmente. Es también palabra, ¿verdad? Exponencialmente. Estoy traduciendo del inglés. Tenemos esta... En cualquier momento, cambiar la orientación y enriquecemos la vida. ¿no? Y nada más entender esto y sentir esto, la compasión es un poquito más sustentable. Fluye un poquito más fácilmente, porque sí es gozoso. Es gozoso saber que lo que tú estás haciendo tiene significado. Y es digno una vida humana. ¿no? Entre todas las actividades y todas las actividades que tenemos disponibles. ¿no? Podemos pasar toda la vida entrenándonos para las olimpiadas. ¿no? Tenemos la posibilidad de pasar la vida ganando dinero, dinero, dinero. ¿no? Tenemos la oportunidad de pasar la vida mirando la televisión. Tenemos muchas, muchas oportunidades. Y en los momentos cuando estamos usando la vida para algo significativo, negociar. sí Tenía muchas otras opciones. Nadie me está obligando de vivir así. Puedo vivir mi vida medio dormida, ¿no? Mientras tengo casa, comida rica, ¿no? Una almohada agradable. Ya podemos pasar la vida así, pero no lo estamos haciendo. Estamos dando un regalo enorme a nosotros mismos en esta vida, en vidas futuras, y un regalo indispensable a otros. Porque necesitamos amor y compasión del uno al otro. Mutuamente lo necesitamos para florecer y para actualizar nuestro propio potencial. ¿No? basándonos en esta confianza de que simplemente sentir compasión es valioso. Y cuando la compasión se va fortaleciendo y profundizando, ¿no? entonces naturalmente cuando hay oportunidad de actuar, actuamos. Porque vemos el sufrimiento y esto es lo que no queremos. Queremos que sea feliz. Y con amor actuamos. ¿no? Compasión se convierte en acción. Cuando es sincera. ¿no? Y a veces no hay la oportunidad de tomar los pasos para eliminar sufrimiento de otros. Y a largo plazo debemos también de estar conscientes que puede ser que no podemos resolver el sufrimiento de otra persona. Tenemos nuestro karma. ¿no? no sabemos cuándo el karma de sufrir va a acabar por la otra persona. Puede ser que nosotros formamos una condición para eliminar el sufrimiento. Y por lo tanto nunca nos detenemos de usar una oportunidad vemos, que vemos para eliminar el sufrimiento de otros... Diciendo que ah, es su karma, le toca sufrir. No. Porque no sabemos cómo, hasta cuándo el karma va. Puede ser, ¿no? Que es suficientemente en ese momento débil que ya nos entrevenimos y ya se quita el sufrimiento. Sin embargo, hay momentos en que hacemos esto, hacemos el otro, hacemos el otro y no podemos resolver una. Un problema. Un sufrimiento de una solo persona. Y cuando estamos trabajando en cosas estructuralmente reproducidas en la sociedad, es aún más difícil porque hay karma de muchas personas, hay, hay la tenemos la fuerza de hábito que estamos tratando de contrarrestar y puede, podemos ver que hacemos muchos esfuerzos sinceros y no hay resultados. ¿No? es muy, muy posible. ¿No? Que las acciones sinceras, altruistas, compasivas que hacemos... no van a tener el fruto exterior que buscamos. Y es precisamente en estos momentos que necesitamos tener confianza. Que es mejor tener compasión... Y tratar de eliminar el sufrimiento que no tratar, aun si no hay frutos exteriores, porque aun si no hay ni un fruto exterior, los frutos interiores son incontables. Y mientras estamos floreciendo aquí adentro, aun si en esta situación no logramos tener éxito externo, por la compasión aumentándose, el compromiso profundizándose, eventualmente vamos a encontrar una oportunidad de ser de beneficio en términos también externos. ¿No? Las aspiraciones que vamos cultivando de ¿no? proteger el medio ambiente... ¿no? ...de acabar el, el hambre, ¿cómo se lo dice? El hambre global, hambre global. Estas son aspiraciones increíblemente vastas. ¿no? Y lo probable es que no los vamos a acabar en nuestra vida. ¿no? Y si nuestro sentido de satisfacción depende de tener un resultado... No vamos a ser satisfechos con la vida. ¿no? Y tenemos esta orientación muy hacia los resultados. ¿no? En un sentido debemos de cambiar el enfoque en las causas. ¿no? Si estamos sembrando causas de bondad, aun si no lo vemos como resultado al exterior... Seguimos teniendo la causa aquí. Y cuando las condiciones se juntan, vamos a ver el resultado. ¿No? Y si nutrimos del, del, de, la, de la riqueza, de la aspiración, ¿no? entonces la compasión podemos felizmente mantener, aun si no se ve que en realidad estamos eliminando el hambre global ¿No? y unas maneras de pensar una manera de pensar es enfrentando una situación difícil ¿no? si tú decides que ya no vas a aspirar para que se resuelve y todos siguen ¿no? contribuyendo a una situación negativa al menos tú vas a ser aún una persona contribuyendo a algo positivo. ¿no? Y cuando, cuando ves lo difícil que es a veces tener resultados, refuerzas tu motivación de ser una persona que mantiene su compromiso con la bondad. ¿no? Una vez en una de eh, sus... Series de enseñanzas, eh, su santidad Karmapa estaba comentando que él tiene proyectos a veces muy grandes o, o visiones para cosas que puede hacer, ¿no? proyectos que puede llevar a cabo para beneficiar a muchísimas personas. ¿no? Y ha creado un, una organización que tiene proyectos de educación. ...del medio ambiente en todas las Himalayas. Así que sí, tiene proyectos con visión amplia. Pero dijo que a veces tengo estas ideas... ...que me gustaría hacer esto, esto sería de, de mucho beneficio. Y ve que a veces los proyectos no se pueden llevar a cabo. Que resulta que no, no era posible hacerlo. ¿No? Y él dijo que cuando esto me sucede, lo que yo hago es que me digo que si yo me comprometo con una vida compasiva, lo que yo puedo ofrecer a otros, si no en términos prácticos no les puedo eliminar ningún sufrimiento que están experimentando. Si yo me, me comprometo con una vida amorosa y compasiva, yo al menos estas personas tendrían una persona más en su vida que les quiere, que les ama. Y aun si no puedo ofrecer más, yo creo que yo puedo ofrecer esto. Y esto sí vale. Y creo que si nosotros nos comprometimos de ser una persona más en el mundo amando a algunos otros. Ya es una contribución muy bonita. Gracias.